si él tiene, que qué opina, o si está de acuerdo con que la Junta utilice el voto automatizado. Y él le dice, ni yo, ni el PRM, ni nadie, puede, Luis Abinader, puede hablar o dar opinión favorable hasta tanto la Junta no haga las auditorías. Fulvio, ¿es así? Así es. Y Además, dijo más, dijo que la confianza a la Junta se la debe ganar día a día en sus actuaciones. ¿Y esto por qué? Porque la Junta viene dando muestra de duditativas opiniones y trastornadas decisiones que ha tenido que echar para atrás y otras reconocer que no fueron las mejores. A todo esto el país tiene que estar vigilante porque no se trata de un querer dañar la imagen de la Junta. Está cuestionada el 6 de octubre y se está pretendiendo establecer un mecanismo de votación y a la vez lo están promoviendo como una especie de, de panacea y solución cuando la propia Junta ha admitido que en enero 2019 reunió a todos los partidos de la República Dominicana y les dijo que la Junta para este proceso estaría haciendo como prueba con un sistema automatizado de votos y que para ello establecía que acogía la solicitud que le hicieran los partidos de Auditoría porque en el orden internacional se tiene muy pendiente de que estos equipos tecnológicamente deben ser ofertados por instituciones calificadas y con un alto rating en el mecanismo automatizado de votos. Pues, pues así iniciamos el año. La Junta empezó su proceso... Y cumpliendo solo lo que quiso. Llegó el 6 de octubre y se expresó que no tenía tiempo. Pero ¿qué resulta? Que estamos hablando de un software que fue construido y no porque sea hecho aquí en República Dominicana. Debemos darle todos nuestros votos al emprendedurismo y a la tecnología nativa. Pero hay que recordarle a la gente que se está tratando de un software hecho en el sistema tecnológico de la propia Junta, que de menos el subdirector de elecciones lo es el hijo mayor de Castaño Guzmán, que Gracias. gana 680 mil pesos. Tenemos una llamadita ahí, Francis. Sí. Buenos días. Gracias, muy muy buenos días y bendiciones a ustedes ahí, buenos al días. equipo, a los televidentes. Muchas Ramón gracias. Flores Merejo le habla. Merejo, ¿cómo está? Bien firme en la fe, hermano, positivo. Qué bueno. Eh, quiero agradecer la oportunidad y comunicarle al pueblo de San Francisco de Macorís, sobre todo a nuestro gran Vista al Valle, que anoche quedó juramentada una nueva directiva de la Junta de Vecinos Vista Nueva. Esta lleva el nombre del mismo sector, Vista Nueva, que está en, al lado de Manhattan, eh, ahí, el ahí el en Vista al Valle. El y el pasado presidente, pues, estuvo tres periodos, eh, José Alonso el Moreno, uh -huh. y le sustituye José Miguel Tavera y como presidente, el profesor Juan Ureña como vicepresidente, Giovanni Guava, secretaria, Ana Luisa Rosario, primer vocal, entre otros miembros. Eh, muy eh, concurrida la asistencia anoche en el club estuvo lleno las sillas no dieron por lo que la gente se está congregando bien en esta junta de qué vecinos bueno. y esperamos que sea fructífera esta nueva gestión agradecemos la visita también de otros dirigentes que estuvieron presentes acompañándonos en qué esta juramentación bueno. muchas, muchas gracias Ramón Ramón muy bueno y qué bueno que da muestra de alternabilidad. Y que las juntas de vecinos se involucren o sea sí. que los los las personas que viven la en los barrios se no involucren eh, sí. en formar o participar en este tipo de actividades. Vecinas. Pues miren continuando con, con nuestro tema y la importancia de atender el ciclo la, la historia reciente y de cómo ha venido la junta dando en parte palos a ciegas cuando no ha cumplido sus propios reglamentos y que ahora, a menos de tres meses, creo que es mucho más eh, peligroso o, o menos tiempo para hacer lo que en ese momento tuvo nueve meses y no lo pudo hacer. ¿Qué está pasando con esa dejadez de Darle calidad a un software y a unos parámetros, a una infraestructura tecnológica producida aquí en el, en el país, pero que no ha tenido el aval de firmas internacionales que evalúan y, as, y dan por acertada que tienen un software y unas máquinas correctamente empleadas. Recuérdense que estamos hablando que es la propia junta que establece en enero, de que se iba a utilizar como prueba para ver si era posible que en el 20 se utilizara el sistema automatizado. Y cuando tomamos en cuenta no solamente las declaraciones de Leonel Fernández en el pasado, sino anoche, y tomando en cuenta a Luis Abinader que yo digo que no pudo ver, tener mayor certeza cuando dice yo no puedo hablar de, de ese tema, ni mi partido, el PRM, mientras la Junta no cumpla con la auditoría. Pero ellos se van a reunir hoy para tomar una decisión Pero con ya relación lo van. a eso. Sí. Lo que yo estoy viendo y lo que reprocho es uh -huh. que la fuerza del pueblo tenga un mes con ese discurso. Esperando diciendo que se la se misma hagan. vaina todos los días sí. y la misma vaina todos los días aunque tengan la razón como esas que pide? De hoy tú, ¿tú vaina, sabes cuántas la reuniones las elecciones se van a hacer con el consentimiento de la fuerza del pueblo y sin ella se van a hacer como quiera porque hay una institución que van a nombrar. Coño, tienen a unos actos con esa vaina. Sí. O sea, una, una no, vaina no, totalmente. ¿Sabes cuál es el problema? Se le está virando el discurso. Tú auditorio? no puedes joder que... tanto con la misma ¿tú vaina. ¿tú ¿Sabes ¿tú cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es Sócrates. El problema es Sócrates. No. el problema es Sócrates y Yerian que desde el primer momento debieron de haberlo hecho. Pero no lo, hicieron. No lo hicieron. Sí, ya no lo hicieron, ya qué? no se puede resolver. Retar se puede. Ya se puede. no, retardando ya no se puede. Y lo que no se hizo partido no se, se puede hacer. Fueron los partidos. Contrataron una compañía y le dijeron ah, a los partidos? No, por eso fue ahora que fueron se contrató. Hora, pero, pero, ah, fueron los partidos. Una compañía interesada, fueron los partidos. Pero escucha Fulvio. Le dijeron a ustedes los partidos. ¿Por qué no hacer la compañía? No pongan ustedes a la compañía que va a hacer la auditoría. Pero cuando no, lo no, dijeron. No, no, no diga a usted de los partidos. ¿Por que que de uno no también? No, yo no sé de ninguno. No, fíjate, no, yo no, de yo no sé de, fíjate, de, ninguno. Que no de ninguno. Yo no sé de ninguno. ¿Cómo Ellos no sí no están ninguno. identificados, pero yo no sé de ninguno. Pero hay que recordar. Hay que recordar que con el tema de la auditoría y de la empresa a la cual se le solicitó hacerlo, según las declaraciones del propio presidente de la Junta, se eligió a esta sin Hacer esta solicitación por el tema de tiempo y rapidez, que no iba a permitir que se hiciera eh, la, las licitaciones es propia el proceso No, eso está correcto. previsto en la ley, eso no es un argumento, eso está previsto en la no ley. No es un argumento, pero por eso se eligió. No, una... yo digo lo que ah, dice Frank. Es un... Ese es el argumento de Carolina. Ah, eh, de la junta. Carolina, pero está, previsto, está bien. Ley, está ya o sea, la propia compañía no, no, dijo, no, nosotros ya no lo queremos previsto hacer eso. No, pero, cosa, pero le dijeron la Junta partidos, un argumento de tiempo siempre. Óigame, le dijeron a los partidos, ok, ya no es Deloitte ¿cuál es la compañía que ustedes quieren? Y ni siquiera han sido capaces de mostrar o de dar una sugerencia de una compañía, porque la cuestión es llevar el desorden al país para yo confundir Claro que sí claro, no, no, no, La que Está equivocada. Está equivocada. hay cosas no cosa más pero, peligrosa pero, y perniciosa que no, no, una partidista. Ajá. ¿Cuál es? ¿cuál es wow, porque lo dice siempre. Pero por Pero no entonces, ¿por qué no participa? Ahí la ¿Y por qué la credibilidad de ese organismo está en el suelo? Es que realmente no puede ¿Por qué la credibilidad de el suelo? ¿Tú sabes cuánto tiene de credibilidad? Hay personas que no son de ningún partido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Consideran, micrófono, ustedes, micrófono, consideran eh, ustedes es fundada su postura o no es más que una estrategia para el caso de no resultar electo a legal fraude? Pero eso no es manipulación perversa. Atención, Giovanni Cordero, Uy, que es la productora es una que una es escribió. Pero la eh, a Giovanni Cordero, que es la que hace se no, ese no es la yo. La me, la esa es yo me una en la manipulación perversa de producción. Oíste, Giovanni, te están diciendo manipuladora y perversa. Te están diciendo amado José Rosa. Deme una llamadita, buenos días. Yo, particularmente, yo, cuando me pasaron esa hoja, lo hice porque me vale menos que un papel. Con bandera, para, ¿eh? para concluir cualquier necesidad Buenos días Gracias buenos días. Buenos días. Buen día. por su llamada adelante. Días. Bueno, diga Mira, yo estoy mirando el programa Y yo creo Y estoy con la, con la posición que tiene El joven ahí donde dice que es, que, que realmente la oposición Está a, a Lo que quiere es un desorden en este país Porque la Junta se la ha puesto Toda todo no, no, no, no, lo que, lo que está han pedido equivocado. A Juta, ha equivocado ha querido. Y, y siguen reclamando, reclamando y reclamando. Si Donel lo que quiere es que este país se vaya pique, porque ya él sabe que él no va a pasar. Y a Abinader, ¿qué sí. quiere? Bueno, Luis Abinader también estaba llevando de. Haciéndole ah, el tengo, coro. Este es lo que quiere el, el penco. Haciéndole, haciéndole el, ha, haciéndole el Mire, coro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Mire, su llamado Eso me vale este papel. Eso enfóquen el papel, señores. Ya, ya señores, papel. pueblo, no seamos tontos. No están manipulando la información. La Junta está dando palos a ciegas desde, desde que inició. La Junta no ha cumplido nada. La Junta fue la que dijo que tenía esa resolución y frente a los partidos se comprometió. Ustedes saben lo que hizo este pasado 29 de octubre. Que esa decisión se tomaría. Y oigan esto. Fulvio, tú dices que hoy se va a tomar la decisión. ¿Y qué va a ser la decisión? No, no, no, no, ya él. Se van y van a tomar la decisión. De que sea automatizado. Okay. ¿Quién, la tomó? ¿Quién la tomó? Castaño Guzmán tiene esa. Eh, y y apuesto contigo. Esa es la decisión de él. Pero oye, es que la mayoría buenos del partido quiere, Entonces, quiere, quiere que sea automatizado. Castaño Guzmán, déjeme decirle. Entonces la credibilidad días. de la Junta está en el suelo. Y es la, la, días, la credibilidad sí. de la Junta está en el suelo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos las Adelante. La sí, habla Pacheco. Pacheco, siempre va contra mí no hay un Vamos. mayor defensor del peledeísmo que Yayán. El problema ah. es que hay gente que no se quiere identificar para no, que vaya yo equilibrado. Cosas, pero la la la visión Equilibrio. está clara. Entonces, Equilibrio. con relación a, a la decisión de la Junta, de lo que dice Yayán, que quiere justificar que desde el punto de vista lógico y lúcido es una aberración. Uh -huh. La Junta no puede pedir a los partidos que sean ellos... ...porque no son ellos que reventan la, el proceso electoral... ...es la Junta. Entonces no son los partidos que... Ella que es la que propuesto la todo. ha todo. El primer error ya... ¿Lo ha consensuado? con quién? Toda la población ha estado observando... No, no, no, no. ...lo que son políticos... ...lo que tenemos partido ...vamos a votar o no... ...de que la Junta está jugando al tiempo. Sí. Y eso es un indicador de que está parcializada a favor del oficialismo desde febrero de este año con el asunto de la auditoría no la hizo el asunto de la transmisión de los datos que fue donde tuvo el problema no fue el voto automatizado la gente votó ahora ¿cómo llegó el voto a la junta entonces ahí que está problema porque el que ponen a la auditoría porque va a salir el problema del sur donde fue que tuvo el problema mayor ¿Entiendes? Entonces, no nos llamemos a engaño. La gente tiene que ser un poco... Que priseria. se oponen, y Pacheco. Se entonces, ¿Qué se atreve a decir eso? Defiende sus posiciones. Pero la población está observando la posición de cada quien y verdaderamente tienen un sentido democrático, democrático que muchos tienen en este país. Y aquí todo el mundo está parcializado de acuerdo a sus intereses <risa> focales. Gracias, gracias, gracias. profesor Mira entonces, para concluir y dejarle a ustedes que que analice. Redondee, redondee, sí. No es que cada vez que voy a concluir ustedes me. interrumpen. Entonces, no es eso. déjenlo concluir. Vamos a dejarlo concluir para que. Sí, sí. Entonces. Yo le hice la pregunta a Fulvio, que Fulvio había dado una opinión acerca de que ya eso estaba tomado. Pero que, es lo... es que eso es una opinión. Claro, no eso es Eso, como noticia, eso es lo que Fulvio Oiganme. percibe. Claro, Oiganme. ¿qué sabe Fulvio? Hoy en la noticia Oiganme. se dijo que el PDRM se iba a reunir para fijar posición con relación a eso. Lo de Fulvio, aunque sea Fulvio, no es más que una opinión. Miren, claro. entonces, Vamos a concluir entonces con el tema de cuando tenemos una junta que Luis Sabinader cuestiona su accionar y dice... Que eso se gana Día a día y No lo estás cuestionando, está diciendo que hay que hacer la Día a día, no, día. no, no, eso fue en otra parte Eso es que hay, lo tiene que ganar día a día Entonces, señores Ojo visor Es por el bien de la democracia Y de nuestro, y de nuestro propio país El que no haya crisis Y que la Junta pueda recab, Recabar su, Los fondos que necesita ¿Para qué? Para ser creíble porque hoy tiene 37% apenas de credibilidad. Y le voy a decir algo a, a Yardyán. Leonel lo único que ha desglosado la propuesta, pero siempre ha sido esa la solicitud de auditoría en todos esos aspectos que él mostró a Leon, anoche. A Leonel le pueden contar bueno, con los pies. Vámonos, vámonos al WhatsApp. Yo le voy a decir antes de yo, Annie, que hizo la la letrecita, ¿eh? Yo los le voy a preguntar. De Oye, yo le voy a preguntar, yo. a preguntar a todos ustedes. Oye, esto, Yeyan. Es Consígame la bandera de, de la Fuerza del Pueblo para que se la pongamos aquí al programa. Yeyan. oye, esto, yo le voy la a preguntar a todos ustedes. Y otra del penco. Y otra del penco. Y otra del penco. Oye, la pregunta. Tráiganme un ñame qué... aquí, un caballo viejo. Jóvenes, ¿en qué etapa de nuestra vida democrática la Junta Central Electoral no ha estado con los postulados del gobierno de turno? Cuando cuando bueno, que no era a través de junta que se subía, sino que yo iba y te quitaba, Señores, la junta quitaba, todo el tiempo quitaba, ha sido claro, claro, sí, sí. ha sido respondido? Plata por la plataforma del gobierno, las Pues, pues, pues de entonces, pues entonces llamamos al pueblo a que no vote, así. no vayan a las elecciones, no voten nada. Pero, Pero por eso, votar, eso es que no vota, gente, no por eso que cada día la la gente no tiene esa vaina. vamos a ver el WhatsApp, se va A votar por quién, Que va a votar por quién.